El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Voy a compartir unas reflexiones sobre la realidad y el futuro de la educación en Uganda y en otros países de África oriental. Actualmente, la mejor universidad del país, Makerere, gradúa unos 15.000 estudiantes al año junto con las otras nueve universidades del país, eh, las mejores, gradúan unos 50.000 estudiantes al año. De estas diez, ocho son privadas, dos son públicas. El, de las restantes universidades, del país 35 más, todas juntas gradúan 100.000 estudiantes al año. La realidad es que el presupuesto nacional anual para la educación y la salud es de unos 200 millones de euros que es la mitad del gasto de la segunda residencia presidencial de Museveni en Uganda. Con tan poca inversión y tan pocos medios para la educación y la salud, ¿cómo se van a estar los profesores y profesoras motivados para hacer un buen trabajo? Y equipados para hacer un buen trabajo. El resultado es que aunque la educación primaria y secundaria es gratuita, su calidad va cada día más débil y más pobre Por tanto, ¿de dónde vienen todos los estudiantes universitarios? Pues vienen del grupo privilegiado de la educación privada Lo curioso o contradictorio es que los mismos gobernantes envían a sus hijos e hijas a la educación privada cuando deberían motivar la educación para todos Estos estudiantes proceden en un 80% del grupo privilegiado y en un 70% de la zona central y occidental de Uganda, de donde nace tiene el gobierno por toda la parte oriental y del norte, es la más desfavorecida Con esa realidad, ¿a dónde van los estudiantes graduados? Pues van a salir del país a otro país africano o a otro país occidental porque en Uganda tenemos el 82% de paro en la juventud esto es consecuencia de una, del sistema capitalista, pero también de una mala gobernanza. Y los que más sufren son los niños y niñas de la inmensa mayoría de la población humana. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial.